Todo, escogieron las salsas Necesito cafeína, ¿ok? Vamos a regresar hasta que salga el BTS meal, ¿ok? ¿Qué hago? No hay nadie enfrente de mí Me sentí muy mal porque como que su voz ya estaba harto de mí BTS set Hola, manis, ¿cómo está el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video ver hoy estamos empezando el video otra vez en el coche, entonces ustedes ya saben que va a haber un reto aquí en el coche, después de que subí el video pidiendo comida en español aquí en Corea y les gustó mucho, me pidieron que haga el video, el reto que fue muy popular hace como 2, 3 años, no me acuerdo y es el reto de pedir lo que la persona enfrente de mí pide no comí casi todo el día por si acaso, porque me da miedo de que la persona enfrente pida demasiado y que me tengo que llevar muchísima comida a casa Primero que nada, tengo tanto sueño ahorita Es que no se ve Me maquillé muchísimo hoy Porque no quiero que se vea que estoy muriendo ahorita No puede dormir bien Entonces, primero antes de ir a McDonald's Vamos a ir a Starbucks Quiero un café así Con muchísima cafeína hoy Lo necesito, ¿ok? Así que vamos a ir a Starbucks primero Luego vamos a ir a McDonald's La verdad que... Quiero, quiero que la persona de enfrente de mí Pida el BTS meal Porque he escuchado demasiado sobre eso Nunca lo he visto enfrente de mí Quiero ver qué onda con esto Así que esperemos a que salga el BTS meal Vámonos a Starbucks Por cierto, lo que sí les voy a decir es que Como hicimos el otro reto de pedir comida en español En los drive-thrus que están justo al lado de mi casa Ahora siento que no puedo ir ahí Y no puedo estar hablando en coreano este, Hoy decidí ir a otro Starbucks Starbucks drive-thru que está como 30 minutos de mi casa porque es que me da pena, me da pena. Estoy buscando otros drive-thru que no sean Burger King, eh, McDonald's, aquí en Corea por donde vivo y no hay, no hay drive-thru de Taco Bell, no hay drive-thru de otro café que no sea Starbucks, entonces pues nuestras opciones solo son McDonald's, Burger King, creo que KFC aún no, y Starbucks Así que hoy obviamente vamos a ir a Starbucks Porque me encanta Starbucks y creo que lo, lo que sea que van a escoger La gente de enfrente, me va a gustar Con que tenga cafeína, porque ahorita Lo necesito, para ustedes Van a sentir que no necesito cafeína Porque estoy hablando así, pero así hablo Más como loca cuando estoy Muy muy cansada, estoy muy muy Cansada, necesito cafeína Ok, esperar a que pidan algo con mucha cafeína Y luego vamos a ir a McDonald's Y los hablo luego Porque estoy manejando Oh my god chicos Ya llegamos en unos minutos Estoy cansada Ay no voy a dejar de decir eso hoy Porque neta sí lo bueno de este reto es que no tengo que estar viendo el menú Y ya saben que les había dicho en mi video pasado, en mi reto pasado Que a veces me pongo súper ansiosa antes de pedir mi orden Por si lo digo mal, por si digo un menú mal Pero esta vez no, porque no lo tengo que decir, no tengo que pedir el menú Nada más voy a decir hola güey, ahorita que dije Hola, así se me acordó de las letras de Snow, the product. Hola, buenas noches, yo me llamo Snow por si no me conocen. ¿Qué les iba a decir? Nada más voy a decir: Hola, me podrías dar lo que en la frente, la, lo que la persona no puede hablar, lo que la persona en frente pidió. Y ahorita estuve pensando porque de la nada de repente se me olvidó cómo decirlo en coreano. Y eso no es bueno porque me voy a poner nerviosa otra vez. Entonces, vamos a practicar otra vez, chicos. Hoy vamos, quiero que me vean. Hoy vamos a practicar otra vez, chicos. Vamos a decir, añaga <ríe> Saludamos así. Añaga Este. ¿Qué? A 사람이랑 miran. Toca tengo chuseo. Ah, sí, así. A pesar, miram. A -pe Es la persona enfrente. Clase de coreano con G. A pesaram. Es la persona de enfrente Chumun es orden Chuseo es dame O sea, espero que no me vean raro Ahorita les hablo cuando lleguemos Porque no quiero chocar No quiero que el video se acabe Antes de que empecemos ¿Verdad? No chicos, eso no queremos Ok Anyway, creo que hay un McDonald's También por aquí Justo atrás del Starbucks ¡Perfecto! ¿Qué pasa si no hay nadie Enfrente de mí ¿Qué pasa entonces? Porque gente, no veo No veo nadie enfrente de mí oh, no. ¿Qué hago? No hay nadie enfrente de mí ¿Qué hacemos? Estoy... Ah, ah, estoy freaking out No hay nadie enfrente de mí Aún así le pido lo que la persona anterior pidió Creo que sí, ¿no? Ok, me puse nerviosa ahorita uh. 안녕하세요. 사박스입니다. 안녕하세요. 혹시 저 전에 주문하셨던 거 똑같이 그냥 주시면 앞에 제 전에 주문하셨던 거 똑같은 걸로 주문할게요. 고객님 혹시 전에 주문하셨던 거라는 게 무슨 말씀이에요? 제 전에 분들. 처음에 어플에서 그 시필이 들어가시면 그 절대 내역도 내역들이... 다른 분들이 시킨 게 나와요? 오늘 댁니다. 마스타크디. 그걸로 주세요. 그냥... 네. 네, 앞쪽으로 와주세요. 죄송합니다. <웃음> <웃음> 감사합니다. 감사합니다. 아이, chicos, estuve sudando tratando de explicarle <웃음> porque no me entendió lo que Quería. Vamos a ir al lado porque al lado hay McDonald's. Mi ansiedad fue de que. ¡Woo! Pero por lo menos tengo cafecito. Ya llegamos a McDonald's. Hay, hay una persona enfrente de mí. Gracias a Dios. ¡Please, please, please, please, please. Que compre el BTS. Coso. ¿Dónde está mi mascarilla? Que please compre el BTS mío, por favor. Wow, hay mucha gente aquí. Oh, ya. Yeah. Oigan, si no sale mi BTS mío, voy a regresar. <ríe> Vamos a regresar hasta que salga el BTS mío, ok? Vamos a ver qué pidió esta persona. Ahorita en Starbucks me tardó un ratito explicarle lo que quería. Y como que me sentí muy feo, muy mal Porque sentí que la señorita ya estaba como harta de mí Porque no entendía lo que quería Le dije al principio Estoy haciendo un video para YouTube O sea, no entendía, no entendía lo que decía Creía que... No sé, yo no entendí lo que ella pensó que dije Porque me dijo que lo puedo encontrar Creo... Ah no, de hecho creo que ella pensó que yo quería comprar lo mismo que había comprado antes O sea yo, antes, cuando había venido a Starbucks Y me dijo, puedes checarlo en tu app de Starbucks Y yo, ¿cómo que puedo checar? La orden de otra persona en mi, en mi Starbucks En mi aplicación, no entiendo Y ella también se confundió Me sentí muy mal porque como que su voz ya estaba harta de mí Por lo menos ya me entendió luego al final La persona enfrente de mí pidió lo que nunca pido en Starbucks Porque odio Primero que nada no me gusta la leche así normal Cuando tomo leche, tomo leche de almendras o de avena Porque no me gusta la leche normal No me gusta como... Nunca me ha gustado desde bebé pero esta persona escogió un café latte Que básicamente es solo café Con leche No puedo acabar el reto así Vamos a ir a otro McDonald's Estoy confundida Porque ahorita que me dio mi orden Que aún no sé qué es Dice BTS Mio Entonces esto es un BTS Mio Yo no Bueno chicos, vamos a ir a otro McDonald's Esta persona pidió Creo que es pollo frito Ah, es un wrap Pidió dos chicken wraps Es la comida más aburrida que puedes ordenar de McDonald's Pero no entiendo por qué dice BTS meal Entonces, ¿lo hicimos? El BTS meal Pero quería una hamburguesa Yo tenía miedo de que la gente enfrente de mí Iban a pedir demasiado Pidieron dos mini wraps Que yo me lo puedo comer como appetizer Y un café que no quiero tomármela Pero lo necesito porque necesito la cafeína Perdóname, pero... Esto ni sabe a café, nada más sabe a leche Obviamente me lo voy a tener que tomar Pero quiero como dos, por lo menos Dos shots más de cafeína Iba a decir tequila, eso también me ayudaría Pero ahorita no, porque estoy manejando Ya casi llegamos, oigan una pregunta, es que antes de venir no investigué. Nada más me han preguntado por Instagram si ya me comí este la comida o la cajita de BTS. Según yo, la cajita de BTS es un menú en específico y le pides como... La caja o el BTS Mío, quiero saber Pero otra vez nunca lo sabré, no lo sabré Hasta que suba el video Y ustedes me lo expliquen En los comentarios, yo porque pensé Que vamos a tener como una Cajita en especial de BTS Una, no sé, un menú diferente Especial de BTS, estaba esperando A que la persona enfrente escogiera Eso y esa persona Nada más escogió dos wraps muy Aburridos, ¿Quién come wraps En McDonald's? ¿Quién? Porque yo no... Yo voy a McDonald's para comerme unas hamburguesas. Si quiero unas wraps, me voy a comerme un burrito. ¿Sí o no? ¡Uh! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! ¡Lo encontramos! Espero que haya gente enfrente de mí. Porque si no, tengo que estar explicándolo otra vez. Mm, hablar demasiado así en coreano me da ansiedad. ¿Ok? Ok. ¡Wow! Este, este McDonald's está... Grande, grande Uh, hay personas enfrente de mí Perfecto y, y es un coche grande, así que A ver, ¿es un hombre? Nada más veo sus manos Es una mujer y un hombre Uy, uh, entonces van a pedir mucho Van a pedir para dos personas Ay, no Ah, dice BTS set es el McNugget French fries Las papas fritas Sprite Sweet chili sauce O sea, como el BTS set no tiene hamburguesa ¿El BTS no tiene hamburguesa? ¿Qué? Nada más tiene nuggets, papas fritas. ¿Qué es eso? ¿Qué? Ah, dice BTS Picks. Creo que el punto es... Es que no veo bien. Estoy ciega. Pero creo que dice BTS Picks y está... Y tiene como... Les enseño. BTS set. Y en chiquito dice BTS Picks y está y está como que señalando a la salsa, que se llama Sweet Chili Sauce y Cajun Sauce, o sea, de todo el menú de McDonald's, de las hamburguesas, de todo escogieron las salsas. De hecho, 아페 있는 차. 네. 그 주문한 거 똑같이 지어 주세요. 혹시 네. 궁금한 게 있는데 저 BTS meal 네네. 네. 저게 햄버거 없는 거예요? 햄버거는 안 들어 Oh, 아, 네. 네. 알겠습니다. 감사합니다. Bienvenido. Bienvenido. Bueno chicos ya vámonos a casa, me voy a estacionar y hablamos luego mientras que comemos. Dime. ¿Qué? Y no sé si fue porque empecé a cantar que mi micrófono dejó de funcionar Pero aquí les explico cómo me perdí Y que básicamente soy Dora la exploradora Porque con el GPS y con el mapa aún no puedo encontrar mi casa Aquí hablando de cuánto odio este café Explicándoles que cualquier menú que pidas te van a dar este papelito con el BTS meal Y cómo le pregunté al señor cuál era el BTS set Al joven le pregunté ¿Qué es el BTS set? Y si no hay una hamburguesa en el BTS set Y me dijo que lo que vi es correcto El BTS mío el set que están vendiendo Es solo pollo frito y nuggets Y las dos salsas Muy inteligentes, o sea No cambiaron nada del menú No, no hicieron nada más que ponerle BTS mío al papel Eso se llama el marketing Así venden más hamburguesas aunque no hay hamburguesas en el BTS set Las personas enfrente de mí Un vanilla shake Que ya se derritió mucho porque otra vez Soy Dora Me tardó un chingo en llegar hasta la casa Mejor que el café late Y luego también me dieron un McFlurry Que casi me lo acabé mientras que venía Porque ya tenía hambre Tenemos papas fritas Muy feliz uh -huh. mm -mm -mm. Estaba preocupada que iban a hacer dos hamburguesas Porque eran dos personas enfrente de mí Pero miren Solo pidieron una hamburguesa. Y la hamburguesa que pidieron se llama Bacon Tomato Deluxe. Nunca lo he probado. Neta, gracias, gracias a Dios. Que no tenían otra hamburguesa. Siento que estos días estoy haciendo más mukbangs. Estoy triste porque ya se derritió todo. Y como que no creo que esté tan rico. Esto de hecho lo voy a congelar. Y luego mañana me lo comeré como helado. Así que lo voy a meter. ¡Qué buena idea! Primero que nada... Estos wraps, la verdad no me los quiero comer. Lo dejaré a ver si alguien de mi familia, mi hermana, se si lo quiere comer luego. Por fin estamos comiendo. Lo bueno es que solo tengo una hamburguesa. No voy a estar gastando tanto comida. Nada más les quiero enseñar la hamburguesita Este es el Bacon Tomato Deluxe Espero que les haya gustado mucho mucho este video Déjenme en los comentarios abajo qué otros retos quieran ver Otra vez espero que les haya gustado mucho No olviden darle un like No olviden a suscribirse a mi canal si no lo han hecho Los veo muy muy pronto en mi siguiente video Adiós